El corpulento chef se prepara para amasar usando ágilmente una silla y un plato, pisando este último con el pie para conseguir aplastar la masa, a continuación la coloca a la sartén y le da una vuelta, aparta la silla y se pone a hacer otra cosa. El camarero se acerca a un comensal que está hablando para preguntarle qué desea, el camarero le quita la comanda al cocinero, se deja de barrer y comienza a preparar una nueva masa, cortándola y pasándola ágilmente por debajo de sus piernas y de una sartén a otra. De nuevo se dispone a hacer otra cosa con un rodillo. El camello se dirige hacia otra mesa. De nuevo el chef jugando con la masa ágilmente, aunque con la escoba en la otra mano. Entonces se pone a barrer de nuevo. El camello escucha la comando de una pareja. Jamón tostado, un huevo y un vaso de leche. Y a continuación se le grita al chef. Una tostada con huevo y un vaso de o mil. El chef deja de barrer y coge un par de huevos que con agilidad los bota en el suelo, como si fueran pelotas, si estos saltan a la sartén. A continuación los rompe dentro y tira las cascadas a un lado. Saca un plato y una tostada y lo coloca allí. A continuación vierte el leofo en un vaso y lo coloca en la mesa. Mueve el huevo con agilidad sobre la tostada y finalmente le tira el plato junto con el vaso al camarero. Este lo coge en el huevo rápidamente y sale de la cocina.